¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuadrifuerza, uh, yeah. programa de Paua.cl, donde nos dedicamos a hablar sobre las noticias de videojuegos que ocurrieron durante la semana. Soy Snow, junto a mí me acompañan, como siempre, Metaru y Tenecan, que se reintegra. ¿Cómo están, chicos? Yeah, yeah. Bien, no, con un poquito no, no más de tiempo no, no, no tan como sea porque la semana pasada fue Accidentado Sí, sí oh, no sí fue, eh. fue, fue una situación excepcional Sí, pero no importa o sea, Ahora ya sí. bueno. Team completo y ahora incluso vamos a estar Casteando con Lu ahí para que Casteando Claro De tanto caster Con, con, con la Evo <risa> Se te pegaron todos los términos Ya Ay, sí. no, y ahora, ahora, ahora, ahora, ahora sé lo que es, es, es, es Castear y, y, y, y que es un bitube Y que Y, y, y, y que es lo que es transacciones Claro Ahora sé todas esas cosas acá claro, sé lo que es un depósito a plazo Ahora sé lo que es un formulario Es <risa> horrible Usted se ríe más pur... Si se ríen son adultos Lo sí. siento you know, <risa> Es lamentable, sí bueno, empecemos no, entonces con las noticias de la semanita. ¿Quién quiere empezar? Porque Bartam, se... Partamos el Metaru y yo porque después vamos a hablar largo de, de los temas que puso el pato yo creo Ya, dale va. Ya, o sea, ten, o sea, Dale tú, sí que... que lo tuyo es más alegre que lo mío ¿Eh? <risa> Ya, lo mío, lo mío es cortito, cortito pero conciso Partimos con que, de hecho esto, se, esto fue hoy día me parece, que se anunció una película de Pac-Man si no me equivoco, de Hollywood Reporter sacó ahí la filtración de que Namco y Wayfair Studios estarían colaborando para hacer una película live action basada en Pac-Man. Algo así como Sonic the Hedgehog, pero con Pac-Man. Una cosa rara. Probablemente sí, todo esto sí. se, debe a, se, se debe al éxito de películas como Sonic, que de, de hecho es como que ya es como. No, no sé si les parece raro, pero es como que las últimas 3, 4, 5, 6, 7 veces que hemos anunciado de películas nuevas de videojuegos es como, esto se debe al éxito de Sonic, esto se debe al éxito de Sonic, esto se debe al éxito de Sonic. Es más, la película, <risa> la, la película de Mario se debe a la película de Sonic. Oye, no. O yo yo creo que es posible que la película de Sonic sea la excepción, en todo caso. Estamos, estamos construyendo el multiverso. sí. El universo cinematográfico de películas de videojuegos, definitivamente, ya es un hecho. Hmm. Sí, sí. volvió el género con fuerza. Así que vamos a estar viendo ahí cómo, cómo es, ese, ese video de YouTube del 2000 y tanto que mostraban el, el live action de Pac-Man se vuelve realidad. Sí. <risa> sí. Oh, bueno. Pero bueno, encima live action, como raro. Sí, hmm. no sé. No, espérate, que bueno. va a ser toda la película de Gran Turismo. Es como, no tiene nada que ver con Gran Turismo, solo que pasa un auto, y en el auto hay un sticker de Gran Turismo, y por eso Gran Turismo. Claro. Bueno, esa sería la primera noticia del día. La segunda, es que salieron algunos reportes financieros de Square Enix, y dan cuenta de que básicamente Final Fantasy XIV lo está manteniendo a flote, por lo menos en este, en esta, en este fiscal. periodo fiscal, ¿no? Sí, eh, el reporte muestra... No, no es tan... Yo diría, yo diría que el titular de la noticia es más alarmante de lo que es porque el, el reporte muestra que, por ejemplo, eh, en el año fiscal del 2021, que a eh, finales del 2020, ¿cierto? No era tan así, sino que los juegos single player igual estaban ahí eh, bastante, bastante manteniendo la... Por decirlo de, de alguna forma, manteniendo la empresa. Y... Eh, los juegos móviles y los juegos como MMO estaban también ahí, pero pero ahora, claro, levantaron más los juegos móviles y los MMO y bajaron un poco los, un poco bastante, en verdad, casi un tercio, la venta de juegos single player. Ahora, esto, claro, es un análisis de un año para otro o de, de, dentro del marco de dos años. No es como realmente una tendencia a largo plazo, pero bueno, de igual, de todas maneras, da cuenta de que a pesar de la, de la venta, y de los nuevos títulos como Live on Live, ni Replicant, este, Final Fantasy VII. Bueno, Final Fantasy VII ya salió hace como dos años, así que no sé si cuente cómo va este análisis, pero la verdad es que eh, los últimos títulos que ha sacado Square Enix en cuanto a single players claramente no han vendido tanto como ellos esperaban. Te, te cuento es qué título Es parte, parte de una tendencia que se está dando hace rato, pues, y sí. la semana pasada estábamos hablando de cómo bueno, ya la gente de Montreal, la, la, los estudios occidentales Corea Enix, se tuvieron que vender porque derechamente, no generaban las ganancias que ellos esperaban que iban a <risa> iban a tener. Claro, ahí justamente me iba a agregar el comentario de que es posible que en este mismo reporte esté considerado inclusive el juego de Avengers. Uh. Claro, el juego de... Bueno, y también está considerado juegos que pasaron completamente inadvertidos como el Triangle Strategy. Que que se los, <risa> Sí, que se, se los no te, comió el no Elder, el, sí, básicamente sí. Yo todavía no tengo la wishlist por lo mismo <risa> Está quedo ahí sí O sea, Cristina nadie sabe juego. Realmente si es un buen o un mal juego Porque fue completamente opacado Por sí Por, no, por, no, eh, por otros juegos que la, se Lamentablemente fue un muy buen timing Pero el que sí tuvo Muy buena recepción, siendo un título Que por lo menos tenía El, el tema del HD 2D, fue el Live and Life la Eva, la Eva hasta el momento ha tenido una buena recepción. Sí, sí. sí. sí. No, yo, yo estoy contento por, por tu, Yo lo sigo en, en Twitter a, a Toquita y es su bebé, ¿eh? Ahí está ahí sí, sí, compartiendo bebé. todo el, todo el fanart que le hacen el juego. Yo, yo estoy contento por él, ¿no? o sea, por último que con eso le sirvo para recuperar el celular que le robaron acá. ¿cachai? Oh. <risa> todo caso. Que oh, eso, también es el que que... Hay que recordar también que salió el Stringers of Paradise, el Final Fantasy Origin. También alrededor de la misma época que salió el Triangle Strategy eh, y el el Ring, que fue bueno, precisamente lo que opacó la salida de estos dos juegos. Y eh, hace poco sacaron un DLC en el que sale Warrior of Light uh, en, uh, para el Stringers of Paradise. Así que igual eso está interesante, va a ver que si, si eso efectivamente revive un poco el juego, pero lo veo complicado. Es que el problema Igual a la larga es que todos los juegos Como servicios que son como lo que generan Plata en el tiempo y que son Una fuente De, de, de ingresos constantes para las compañías Son lo que van a influenciar Absolutamente todo y nada Va a vender, yo creo que al final Square Enix Está tan ma eh, Mal acostumbrado por el Desempeño que ha tenido Final Fantasy 14 Que por eso todo es una, un Fracaso comercial, pues porque es imposible claro. que cualquier otra cosa que ellos saquen de aquí a, no sé, 5 o 10 años más, opaque mm -hmm. lo que Final Fantasy XIV ha hecho en qué? ¿10 años casi? Sí, ¿Sí? ¿Sí, sí. Muy, muy posiblemente se vea algo similar cuando ya termine la trilogía del Final Fantasy VII Remake y saquen una colección Por ahí sí. como que podría ya ser algo más salga, cercano salga el remaster del remaster para Play 7 Claro, todo, to sí, en, bueno, en, en una que, unidad física. Hay que esperar no, a ver qué pasa el, porque tienen 300.000 juegos anunciados. Para, para mantener la experiencia de hace 40 años atrás. Claro. Ah, y sabéis si que se suma también el, los, los Pixel Remastered también. Sí, que no eso, vendieron muy bien eso, tampoco. Eso eh, es ni cuenta. Eh, cuenta que, eso, son, eso, no, eso es ni cuenta. Eso es un flop que es tremendo, tremendo que se pegaron. No, mira, eso Bien. ni cuenta porque eso literalmente Lo hicieron con puros practicantes y el vuelto el pan ah, Nada más Esa <risa> es como sí. la definición misma Del vuelto al pan <risa> Correcto eh, Bueno, avanzando en las noticias eh, Una relativamente interesante Es que Logitech y Tencent anunciaron una alianza Para sacar una consola portátil Que serviría para jugar con cloud gaming Enfocada 100% En cloud gaming, lo que es muy raro Uh, así que no, no uh, sé cómo vaya a resultar eso eh, Pero la verdad es que bueno, por lo menos a mí Logitech como, como, como marca me gusta harto Así que vamos a ver si resulta <risa> <risa> Literalmente es la... Cuando nosotros agarramos para el video que YouTube es nuestra consola favorita Esto, esa es la consola que quiere sacar Logitech Algo Literalmente así. la consola sí, bueno, para citar un poco ahí en la noticia dice Dado que los juegos se ejecuten en servidores remotos, este tipo de consolas no necesita un procesador de GPU de gama alta, pero sí necesitaría una conexión de internet rápida, confiable y de baja latencia. Cosa que nosotros sabemos que en Latinoamérica por lo menos no funciona. Mira, yo, yo creo que si ni siquiera Google logó, eh, logró entrar con Stadia, nadie lo va a lograr. No, pasa bien, pasa que yo creo que el, el enfoque está, es, es el incorrecto Porque claro, si bien durante la pandemia las, lo, lo, Los elementos de computador Las partes de computador Aumentaron de precio Normalmente es mucho más barato eh, Comprarte un computador Que comprar una consola Comprarte un computador con una GPU relativamente decente Y poder jugar en un computador Que andar comprándote consola, consola, consola, consola. Entonces es Como, como que la tendencia Claro, entonces yo creo que la, el, el concepto ahí está erróneo porque no necesariamente tenéis que bajar tanto el, el, el costo del GPU para que sea accesible. Ahora son mucho más accesibles de lo que eran hace 10, 20 años. Entonces okay, estoy recortando año. en algo que lo un okay. que... que sí. okay, hace un año. Sí. Un año. Sí. Pero, pero, pero aún así, mira, a, hay, dos, eh, hay dos alternativas en este momento que se están manejando. Una que es hacer Cloud Gaming. Como lo que estaba haciendo Stadia. O lo que sigue haciendo, pero ya... En forma más particular. Y lo que trató de hacer aquí... Cloud. Que fue un proyecto de Argentina. Que también se instaló en Chile por un tiempo. Pero pues pff, Murió. Y la parte del Game Pass. Que es, derechamente... Hacer como un modelo híbrido. De que si tú tienes el producto... Genial, te lo podemos transmitir. Pero aún así necesitas tener una suscripción. Claro. O sea, que al final... O sea, entendamos algo, el cloud gaming en, en papel funciona. Sí. Te da el acceso a tener un equipo más potente sin tener ese equipo más potente. El problema siempre va a ser el mismo y es por eso que, por ejemplo, esos sistemas están súper condenados acá en Latinoamérica. Porque si tú dependes... Si, si tú dependes... Si tú dependes... Dependes. De... <risa> dependes. Si, si vos tenés dos vacas <risa> No, es que literalmente, si tú dependes de la infraestructura de terceros para poder jugar, ¿cachai? Está ahí cagadísimo. Porque el problema es que lo. ¿Por qué falló esta Porque Google pensó que de buena onda y de, de buen corazón, los ISP, los proveedores de internet, vienen a decir: ¡Oh! ¡Oh! O sea, si Google dice, vamos, démosle. ¿Y qué hicieron los proveedores de internet? <risa> no, aparte que tenéis factores externos, como en Chile, que se están robando los, los, la fibra óptica, cachai, y bueno, está pasando en otras partes de Latinoamérica también. Las empresas siempre han sido como el odio que TR tiene más, está tapado en reclamo. No, no, no, no TR, es que lo invocáis y se nos cae el stream. No, no, no, no, no, hay nada, no. Hay, hay que versionarse. Sí, va, va, el... va, vamos a hacer el machitun ahora. Ya, no. <risa> no, no, pero en serio, ya. sí. Hay, much, hay, hay muchos más factores por los cuales no puede funcionar a que pueda sí. establecerse como un estándar. Aún falta sí. mucho. No, mucho Esta este es la experiencia de Nintendo también con Kingdom Hearts. <risa> también ahí. No. Pero va no sí. aquí, te vas a allá, para <ríe> aquí te pesado, ya, tírate la otra noticia, sí, mejor ¿no? ya. Vamos con la última noticia. La última noticia es bacán, porque es un poco editorial de mi parte, que es que salió un juego de terror llamado The Mortuary Assistant, que es muy bueno. Salió, obviamente, es un juego así de un developer, eh, un developer pelado con, con sus patreons y a la batalla. Y... Este, El juego de terror es muy bueno, tiene muy buen, digamos, suspenso y trata con temas bien interesantes, eh, obviamente el juego al llamarse de Mortuary Assistant nos da la, la, la pista de que nosotros vamos a trabajar con cuerpos muertos, hay que ayudar a hacer el embalsamado, cierto, todo eso, pero además hay un factor de, eh, de posesión demoníaca en el, en el tema y tenéis que descubrir cuál de los cuerpos con los que estáis trabajando es el mejor Canalizador del demonio que anda dando vuelta, eh, buscar el nombre del demonio, ponerlo en una runa este, y quemar el cuerpo que corresponde. Y hay cinco finales, y bueno, la gracia de eso también ayuda al, a la rejugabilidad. Te pueden salir distintos tipos de cuerpo en cada partida. Es bien interesante, bien, bien, bien interesante. Así que muy, muy, muy recomendado. que me daría mío? Sí. No, aparte que es bien, bien grotesco. A pesar de que no tiene la mejor gráfica, tiene una gráfica así como muy Play 2, pero igual bien grotesco. El, eh, digamos todo el proceso de embalsamaje, del drenaje de la sangre, cosas por el estilo. Entonces, eh, eh, es un juego de terror ahí, bien, bien adulto, diría yo. Así que bueno, recomendado ahí para la, para la gente que lo quiera probar. Pégale una revisada. Por lo menos por mi parte. Solo se sabe solo si Todos son adultos sí por favor hablar cosas de adultos como por ejemplo notaría ¡Uy! Uy, qué miedo <ríe y> <risa> spooky es muy pronto todavía <risa> estamos agosto quedan dos meses todavía sí sí muchos gracias eso serían mil noticias buena ya sí a, a, a, a que pasemos, antes que pasemos a Metaru de que, Deseo saludar a Yasti, que está junto a nosotros Se ve una vueltita y nos Buena, está dando saluditos Sí, también eh, muchas gracias Draco BT por seguirnos Saludos Que salió en la notificación Y eso, ya, sigamos Ahora pues. sí Sí, ya Metaru. Viernes 5 de agosto Sábado 6 de Agosto, uno de los eventos más importantes en los que será en el MUNDO GAMER Tomó sí. lugar en Las Vegas, Estados Unidos ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Ah, del de, de show de no magia ah. <risa> ¿No? Ah, no, de la EVO La Maratón Evo 2000. Este, o sea, tengo una pregunta antes de empezar todo. ¿Tenemos que nosotros, como como gente que habla español, ¿le decimos Evo? ¿O lo decimos en inglés como Evo? Evo? Evo. No, ver, la Evo nomás. La Evo, la Evo ¿no? Sí. sí. La, la Evo 2022, la Evo 2022, la Evo 22, etcétera, Como ustedes prefieren. Evo 20, Evo, no, es que Evo 22 suena como FIFA 22. No, la Evo no la... suena como propaganda política boliviana también. No, oh, oh. Ya, ya, ya, demasiado latino, demasiado latino. Demasiado latino, Ya empezaste a mufar las noticias, ya. Ya, sí. ya la noticia, ya. Ya perdimos otro Ya <risa> <risa> perdimos el esposo. <risa> <risa> ya, ya, en serio. La EVO 2022 que se realizó en eh, Las Vegas, Estados Unidos. Después de tres años de haberse realizado en línea, con mayor o menor éxito, vuelve a los torneos presenciales con toda la fuerza. Con lo que ya habíamos anunciado, quizás hace mucho rato, de que no volvía Smash. Ahora la EVO es, es, está organizada por PlayStation. Y mm. con la. Eh, por lo que quizás sea una de las Evo más débiles en torno a anuncios, no así en cuanto a torneos, porque en torneo siempre, la, el hype siempre vivo, salvo menos cuando terminan los torneos como a las 5 de la mañana, porque uff, no, no sé si fue por el cambio de horario, pero yo sé que sí, efectivamente los torneos allá terminaron casi a las 5 de la mañana, fue... No sé si horrible, pero yo estoy seguro que la gente quería puro dormir en cierto punto y quería puro para casa. <risa> cuando, cuando el, la, el, la final ¿Cómo? del torneo de Dragon Ball Fighter Z terminó a las 5 de la mañana. Eso fue... Sí. Eso sí que fue verdaderamente un, un testamento... Un testamento. Una prueba de que la gente quería estar ahí. Sí. Así que... Oye. Pero quizás uno de los. Sí, bueno, aparte los me, imagino que... me imagino a los competidores diciéndole... Me quiero ir para la casa. Hermano, llévame para la casa. <risa> hermano, me compré el pasaje de día nomás. Bueno. <risa> ya no tengo que seguir. Hasta ahora ya no pasa el metro, hermano. ¿Qué <risa> <risa> Oye, no, fuera de BBO. Eh, bueno, antes de me, eh, me sonar igual lo los anuncios y los distintos eh, momentos que fueron destacados durante todos estos dos días de competencia yo creo que igual es importante que destaquemos pues, suena fue, suena va a ser muy bananero y tal cuestión pero destaquemos la participación de la, de la gente que fue de acá de Chile a participar en la Evo a nos van a representar a Chile pero pero sí que participaron en los en las, en las distintas competencias eh en, mm -hmm. Dentro de los juegos que, que hubieron, Mortal Kombat. Mortal Kombat, el que viene después del 10. ¿Cachai? <risa> eh, eh, ya, Mortal Kombat 11. Mortal Kombat 11 tuvo una de las representaciones, junto con King of Fighters 15, más numerosas. Una de las comitivas más grandes. Uh -huh. Donde participaron eh, Colas, Scorpion Prox, Tolki y Caneda. En Kero Fighter XV uh -huh. tuvimos a eh, eh, R. Punk, Simple Clark, Rigo Sam y Poderoso Mauro. Wow. Poderoso y Mauro. En Guilty, y en Guilty tuvimos a Vermin. Uh -huh. Claro. Y quizás o sea, una de las cosas más destacables de toda esta destacación que estamos haciendo es que en Mortal Kombat 11, o pues ya se venía viendo eh, en los últimos torneos que se había visto, que era Combo Breaker. Los gemelos Nicolás y Scorpion Prox de Temuco de 16 años eh, Se llevaron el podio Scorpion Prox salió campeón de Mortal Kombat, Mortal Kombat 11 en la EVO 2022 Chile campeón. Sí. Chile campeón Chile campeón Chile campeón, Chile campeón Literal, sí, yo estuve ahí, yo, yo, yo soy campeón Yo, soy <risa> Chile, yo Chile campeón. En Plaza dignidad Claro. Distintas... No, salí, yo salí a plaza de. Yo espero que Boric, nos lleve la moneda, haga todo el show de que ahí, mira, sí, bueno. si, si, si, si, si, no, si no hay un desfile en de la Alameda, no es oficial. No, no, no. Claro. no che. Bueno, igual claro. el premio que se ganó Scorpion Prox por eh, haber ganado el torneo de Mortal Kombat 12, fue de 20 mil dólares. Wow. Uf, Sin impuestos. Los impuestos es menos, pero no, ¿Eh? igual al meterlo a Chile, seguramente la un corte, pero igual lo, lo, lo va a pasar pura aduana como por aduana como lo va a meter en criptomoneda. <risa> <lo pasa> por... <risa> no, bueno, igual la, todos los que participaron también hay que decir que es un esfuerzo súper grande llegar a la Evo, tanto por las clasificatorias previas como el hecho de viajar a, a la Evo a, a Las Vegas. Con todo lo que está pasando, con el COVID, con las complicaciones, igual es brígido. Eh, estaba esta chica que es caster de Mortal Kombat 11, que es Lady Ixel, que aparte le mandó un saludo. Sí. Que contaba en sus historias de Instagram, que literalmente se perdió todo el primer día solamente por problemas de aduana y de transferencia. La bajaron como de un avión después de haber estado esperando tres horas oh. para poder llegar. Oh, ¡Qué Pero, lata! Como cuando ya... tú Qué puro llegar a bañarte para deshacerte de ti mismo. Claro. Así, pero ya. Y más encima ya están en verano. Mm. Sí. Y no luego, y luego un verano muy agradable que digamos. Mm. Y más encima Las Vegas, en el desierto. Así que de verdad sí. fue Brigio. Y bueno, también la, el, el otro saludo que hay que mandar también para la gente, entre comillas, comitiva <risa> que estuvo en la Evo al Game Blue River, que estuvo ahí participando en el, en el stand de SNK. Ahí lo, lo, lo vimos también en historia, crack. Ahí, que un crack ahí con su, con su gorrito de Fatal Fury, así que todo muy bacán por parte de nuestra representación latina. Bueno, igual había gente participando de México, de Brasil... No sé si había gente de Argentina, no, no, ya, ya hasta ahí llega mi conocimiento, así que no voy a muliar más. Hablemos de lo que pasó a nivel de anuncios, porque eso es también la otra sí. cara de lo que pasa en la Evo. Con todos estos juegos que están participando, las compañías obviamente toman sí. este evento como uno de los puntos importantes dentro del año para anunciar eh, cosas importantes que van a pasar dentro de cada una de estas franquicias. Correcto. La más importante, o sea, la más grande, entre comillas, la más tradicional, siendo Street Fighter V que hoy este es probablemente el último año que estuve en Evo, ya con el Street Fighter 6 anunciado, es que se presentaron dos personajes nuevos, que, si bien es cierto, igual, después del leak cubo de todos los diseños de personajes que vamos a tener, ya sabemos qué es lo que se viene, pero no habíamos tenido como los personajes en movimiento. ¿Y quiénes fueron los personajes que se anunciaron? Por un lado, se anunció a Kimberly, que es básicamente una ninja que está inspirada en el, en lo, en el Guy de Final Fight, que usa el mismo uh -huh. sistema de combate, tiene una estética súper similar. De hecho, la gente estuvo como sí. bromeando un poco porque era como la misma estética que usa la, esta cara de la isla en el KOF 15. Sí, Así también. Se hay, se hay un uh -huh. vs. SNK, ellos tienen que ser Tag Team. Sí. Y eh, la favorita de todos, Yuri, que para sorpresa de nadie también ya está confirmada para Street Fighter 6 y la pudimos ver. Y como obviamente. En su intro aparece con una moto, tuvieron que hacerle la animación de la moto de Akira. De Akira. Sí. Por mm. supuesto. Si, si una moto existe, hay que animarle la cuestión de Akira. Es parte del. del para obtener la licencia. Sí, no, con no, ah. eso es la tesis de alguien. Sí. Con <risa> eso te graduáis de animador. Mm. Ya, eso por el lado de eh, Street Fighter V. Street Fighter. Por el lado de eh, Mortal Kombat 11 o sea, Mortal Kombat y NetherRealm, en general Warner Brothers, avisaron de antes que no iban a haber anuncios. Que no iba a haber nada de ah, Mortal yeah. Kombat. Así que, como que por ese lado, como que toda la gente iba preparada, como que no iba a pasar nada. Uh -huh. eh, por el lado de Tekken. Se anunció un nuevo sí. parche gratuito, contenido gratuito de balance, de nuevos mecánicas. Y al final de este anuncio, donde también se anunció que eh, se, iba a, se iba a correr la final de los torneos de Tekken en Holanda, se presentó un píxel, un, pixel, un pixel de lo que se asume y se supone y se deduce este Kenocha. Un píxel sí. de Kazuya Ahí, y, eh, emulando la final del Tekken de. Y una esa con esa sonrisa de. Mate a mi papá. Mm. Es. Sí. Así que. Bueno, y qué más. También tuvimos SNK que estuvo anunciando que. Dos cosas. Los nuevos personajes que van a venir en la. El último team. Que va a venir de. Eh, el, el último pack de personajes que va a estar en esta temporada del de COF15. Que va a ser el team de Samurai Showdogs. Que va a ser eh, Nagururu, eh, va a ser el, el, el, el... ¿Por qué no activo los nombres antes de tiempo? Pero bueno, el sí. Team Sancho, que va a estar representado con Nagururu, este otro hueón que no me acuerdo su nombre, y la pirata que salía en el, en el último Sancho. Y aparte nos fueron dos personajes nuevos más, y esto ya es igual un poco de sorpresa, porque tenemos a Shingo y a Kim Capwan para los que no sepan es el mono que tiene esos pantalones maravillosamente animados y que toda la gente está diciendo pero ¿dónde está King ¿Dónde está este juego? no es que nos falte sino están los pantalones y ahí están <risa> ahí están los pantalones de King. Eh, y ¿qué más? y lo que quizás puede hacer con la noticia como más que pasó muy piola es que anunciaron que va a haber un eh, Mark of the Worlds un Garou 2 después de como 20 años que literalmente un juego que salió para arcades tuvo algunos relanzamientos que ahora de hecho ahora se puede jugar en Steam con Rollback y todo el asunto y que finalmente va a tener una secuela y esto viene casi como extrañamente después de como que se filtraron assets de ese juego que nunca salió que supuestamente un juego que estuvo en mm. desarrollo y paró porque ese le fue con la mierda y estuvo a punto de morir pero aparentemente a Kofkin se le ha ido bien, Sancho le fue bien entonces esto literalmente está Ah, ah, está anunciado que está en desarrollo. Lo cual es maravilloso. La vale, gente que, lo, que no cacha eh, qué es el Growl, Mark of the Wolves, es como la continuación del, del Fatal Fury. Como Fatal Fury crecidos. Ya. Donde ya vemos uh -huh. un, un, un Terry Bogard crecido, así, con barba. Es como el, el Street Fighter 3 del Fatal Fury. Si sí, sí. eso es que le hace sentido, porque en realidad eso tampoco debería hacer sentido si nos sabéis que, que grow. En fin, también hubieron muchos juegos que anunciaron después de que pasamos tres años donde la gente literalmente tuvo que jugar en línea y descubrir qué tan horribles fueron juegos de pelea con mala conexión, que vamos a tener Rollback Netcode Para varios títulos, entre ellos eh, eh, Dragon Fighter Z, sí. Shodown eh, ¿qué más? Y eh, por el lado de Ark System, tuvimos también la presentación de un nuevo personaje que va a ser, que de hecho está disponible a partir de hoy, el 8 de agosto, eh, Bridget. El cual, para los que no cachan, Bridget es un personaje que es parte del Guilty, Guilty Gear X, hace mucho tiempo atrás cuando todavía era 2D sí. el juego, y que tiene su propia historia, su propia fama. Yo no voy a entrar a discutir. Y también el día de hoy empezó como a hacer noticia porque efectivamente hoy se oficializó que el personaje es trans, la gente está, por un lado la gente está feliz, contenta de la representación por otro lado la gente está echando espuma por la boca porque hay gente que es así Obvio. y no para juzgarlo eh, y eso por el parte de la Evo eh, en general eh, bueno y, y por parte, un anuncio de parte de la Evo también, es que se viene la versión eh, de la Evo Japón mm. Que es la... ¿Ah, a, sí? sí, hay una Evo Japón Que ya está anunciada Para el 31 de marzo Del 2023 Qué choro Así que vuelven los torneos presenciales Vuelve el circuito de combate Vamos a ver eh, Bueno, ahora se viene la Tokyo Game Show Así que probablemente vamos a ver más de Street Fighter Etcétera, etcétera, etcétera Sí, así que sí. Creo que esta es como el último año de muchos de los juegos que se presentaron eh, grandes, entre comillas, perdón. Y eh, si bien es cierto, como dice mucha gente, eh, fue bastante eh, flojo en términos de anuncios. La gente estaba esperando que hubiera un Dragon Ball Fighter Z2, que tuviéramos más anuncios para, por ejemplo, para los problemas que han habido de conexión con, con juegos como, por ejemplo, el King of Fighter XV. Pero lo bueno es que es Como el cierre De temporada general Para muchos para mucho, muchos de estos juegos A la espera de que tengamos Ya nuevas versiones Si no para este año, el próximo No, aparte que igual era, era el primero Presencial después de la pandemia Entonces yo creo que igual se podía permitir Ser un poquito más light el evento. Era como una deuda pendiente Sí, por ese claro momento. Eso y que aparte El próximo Fighting Game que va a estar entrando fuerte, más que nada por Lucas, que bueno, cosa, pero igual ha sido bastante llamativo el multiversus. Sí, que si bien es cierto, ahora tuvo un torneo en la Evo, no fue uno de los principales, no, no era como cabeza de cartel, porque obviamente recién no. salió este año, todavía no está saliendo de la beta, de hecho la beta estuvo como retrasada. Mm. Se retrasó la beta, mm. se, ya están anunciado como va a ser como el primer personaje extra que se va a anunciar, pero... ¿Qué es Ricky Morty? Pero, eh, sí, sí, va a ser extraño, pero bueno, se han visto peores cosas. Rey y muerte contra LeBron James. Eh, de, de LeBron James está bañado de, de Evo. <risa> y, y una vez, eso es un titular que en algún momento vamos a tener que leer de si no este año el próximo. Bueno, y es muy Antiverso, posible. Yo estoy haciendo historia también como uno de, los juegos más, uno, uno de los juegos de pelea más jugados en la historia de los juegos de pelea. Wow. Con mm. en un punto alcanzando más de 100.000 jugadores eh, activos conectados. Mira, ¿vale? Brutal. Sí. Sí. Porque eso y eso y es considerando que este juego no está en Switch. Claro. claro. Y no tiene y no tiene y creo que tiene crossplay, ahí no ahí me pillaron. Sí, no, sí tiene crossplay y se... La gente de Play puede jugar con el Xbox y en PC también sin problema, considerando que todavía está en beta. Exacto, todavía no hay un lanzamiento oficial, pero ya está está a puertas de hacer historia sí. y probablemente va a ser un cambio en el paradigma de cómo se ven, cómo se distribuyen los juegos de pelea. Del modo del proyecto L, que es el juego de League of Legends, que ya anunció que va a ser también free to play. Mm, y es muy sí. probablemente que en las próximas semanas Vamos a ver un cambio eh, También en qué va a pasar con Street Fighter 6 sí. Porque si algo hay que tomar De lo que está haciendo Multiversus Es que si Street Fighter 6 Toma la iniciativa y también adopta este modelo Free to play Literalmente la industria va a cambiar Va a tener un cambio que quizás sea Más que necesario a la larga mm. okay. Se ha, se ha mm. conversado Que uno de los problemas con los juegos de pelea Es precisamente que la gente llegue A jugar Claro. Cómo haces que le claro. jugar, que el juego sea gratis. Claro, y mm. ofrecerle una experiencia de fácil aprendizaje, pero que sea un poco más complicado con la curva. Eh, claro. Pero que sea un punto Entonces, inicial bastante atractivo, finalmente. Cual, cualquier juego claro. que involucre PvP necesita dos cosas, una conexión y gente. Mm. Sí. Sí, si no hay un flujo constante de jugadores el juego muere sí. no y, y aparte que el, el rollback netcode ha mostrado ya durante la pandemia que es suficientemente efectivo para que para considerar de que ya no es eh, un justificativo la latencia en línea como un, una barrera la gente juega ah. en línea, y la gente quiere jugar un juego en línea con sus amigos sí. ya no es un tema ah sobre que me voy a juntar en la casa de mis papás o voy a ir al arcade, ya no ya eso no existe si el juego no se mm. puede jugar en línea, no se puede jugar claro. y en un juego y en una y en un ambiente como los juegos de pelea donde las cosas se ven en frames en, en, en fracciones de segundo, literalmente tener una mala conexión o un mal framework es la muerte por <risa> sí. cualquier juego, que es lo que incluso está pasando sí. ahora con juegos como por ejemplo, Kofkin's eh, Claro, o con el mismo Samsung, que hmm. es lo que tanta gente estaba pidiendo. Oye, eh, Oye not, notita eh, extra antes de terminar lo de la Evo, es que hubo una presentación de del eh, SNK sí. Sound Team. Que estuvo muy buena, muy muy buena. Yo la vi ayer y se mandaron puros temas, se mandaron esa acá, algunos temas del Samurai Shodown también. Tocaron principalmente King of Fighters. Eh, el COF 15, por supuesto, tocaron varios temas de, del 15 y tocaron algunos temas de Samurai Shoudon. Y terminaron con el tema de Giz Howard, que es un temazo Sí, ese, un ese temazo. Es, es Uno de los himnos de SNK. Hmm. Sí. Literalmente. Oye, ya. Eso fue la Evo 2022. Ahora igual se vienen como otros torneos, se vienen otro. Ese es el, el, uno de los eventos grandes que había en agosto. Y eso es centrado exclusivamente en los juegos de pelea. Se viene Tokyo Game Show ahora en septiembre, se viene el Gamescom, creo que también pronto, no sé si es en agosto, ahí el pato me puede confirmar. Sí, va a ser ahora, uh -huh. creo que a finales de agosto, si mal no me equivoco. Así que ahí quizás vamos a tener quizá algunos anuncios también relacionados a los juegos de pelea o los juegos en general. Mm. Se, uh -huh. se me fue a la mierda, no supe cómo conectar hasta la, lo que estaba diciendo recién, así que lo voy a tirar así nomás, No voy a leer el texto no, no. sexual de la pauta. Eh... Puta, se me olvidó poner la ruta de la caca Para <risa> todos pero... <risa> eh, El marketplace de NFTs De GameStop la Tienda gringa Que se dedica a vender juegos físicos Entre otras cosas Vendió juegos indies No licenciados mm. Un Bacán. valor de 14 mil dólares ¿Qué? Ya yeah contexto, GameStop creó un marketplace para vender NFTs como OpenSea como OpenSea porque no conozco más en realidad, lo siento <risa> eh, y eh, básicamente primero ya estuvo bajo el escritorio del público porque alguien vendió un NFT de el, el 11 de septiembre de una persona Ajá, que se estaba literalmente suicidando muy bien, excelente ah. servicio y ahora una persona literalmente tomó juegos sin pedir autorización los puso en un en un framework de arcade y los vendió Agar. y no le pidió permiso a nadie <risa> para variar dice, ¿qué tipo de juegos son? no pueden ser juegos tan pulantos no, no lo son, son horribles Son hay como dos flappy vertidos. <risa> Literalmente. Y el otro son un punk, el otro son dos buscaminas. Y, y por la venta de todo esto y por las transacciones que iban asociadas, se pasó todo en 8.4 Ethereum, que son como unos 14 mil dólares. Y todo eso antes de que GameStop dijera, ¡Ey! ¿Usted tiene permiso para vender estas cosas? ¡Oh! ¡Ya! ¡Sorpresa! Mal. <risa> Vamos a me voy a, decir que, me voy a decir que alguien no le advirtió a GameStop que normalmente se usan los NFT para vender cosas que no, de las que no tienen propiedad, si es como problema de los NFT días uno literalmente es exactamente el problema el problema y de hecho la persona que tuvo su, su cuenta suspendida de este marketplace, lo único que hizo fue como que pescó su weá y se fue a otro y sigo con lo mismo ah wey Sí, y sí. O sea, igual salió a decir: Oye, disculpen, yo no sabía que tenía que pedirles permiso. Tomen, si quieres les doy plata. Y fue como: Fuck you, man. Y bueno, lamentablemente, debido a como la naturaleza del NFT, la gente que codificó esto, que igual tampoco no son las gran weá, pero es como trabajo ajeno. Como, no lo hagas. Lo único que hizo, literalmente, fue básicamente: como tú ya eres dueño de este NFT y eres dueño de una, de una URL tú igual lo pudiste ir jugando a pesar de que los bajaron y que son tuyos y bueno ahí dice que son míos en fin bueno, un nuevo un nuevo hito para los eh, NFT claro, Bu buena eh, suerte tiene... en el juicio amigo no puedo esperar a jugar estos juegos en mi en mi Volume one uh. ya yeah. eh, en, no. en la consola próxima que viene los JT con ya y bueno, yeah. y hablando de cosas pobres Pobre, déjame ver si en el chat hay alguien más ahí. Aguante la TAM Sí, de eso, gracias Fuari. Aguante la TAM y, y, Hablando de cosas pobres no, no me refiero a la TAM Bueno, la TAM Pero voy a leer el texto Textual de la pauta de nuevo Porque el pato me dio, toda la, me dio el visto bueno Para que lo hiciera Dice, sí. <risa> Evento de 250 mil dólares De Call of Duty Ridiculizado por Setup Ultra pobre Y tú decís, ¡ah! ¡Qué tan pobre! Yo te voy a explicar. <risa> <risa> probablemente voy a poner en stream ahora eh, qué tan pobre era. Y, y te, si tú no me decís que eso no es lo que vamos a ver en Festiguín, yo, yo, yo te creo. así eh, Bueno, lo que pasa es que, bueno, Call of Duty tiene una serie competitiva. Eh, y esta era una final. Estos 250 mil dólares son el, el, la, el pozo total de los premios que se van a repartir. ¿Cuál 250 mil dólares? Al, al cambio de Lucas son 250 millones de pesos. Eh, no quiero hacer la matemática, lo siento. ¿Y eh, ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue la ridiculización que se le hizo? Es que literalmente armaron esta final en un rincón de un galpón con sillas de colegio, con PC cornetas y como mi primer PC E. Y, y no había ni audiencia, ni escenario, ni, ni parte para transmitir Y es como todas esas cosas que uno espera básicas como para una final de mil dólares Es como que literalmente, hermano yo tengo un amigo que lo hace más barato Mira, está, está literalmente a un paso de ser con estas sillas de picada de la carretera rojas Con la cuestión de Coca-Cola atrás, así a un literalmente, paso Literalmente, le faltan las puras mesas de Báltica Sí, eh, Pero, realmente son oh, arreos en la USACH, menos indignos que esto. Y tú, oh, por los Dios, en atrás. La Fanny escucha los risos bueno. de la Fani de fondo. <risa> <risa> Porque la Fanny sabe de lo que estoy hablando. Mm. Ay, Dios mío. Pero es que, de nuevo, es como, ¿cómo podés llegar a preparar algo así? Eh, que, porque estos son todos con, eh, competencias LAN, o sea, con, con conexión directa, no es línea. Estamos hablando de que la Evo volvió después de tres años con competencias presenciales y la gente vuelve después de un torneo que una competencia de un torneo de un año y se encuentra con esto. <risa> es como hermanito, hermanito llame para la casa. <risa> pa la casa. <risa> Todavía estamos a tiempo de ir a la Evo, hermano. Sí, pero bueno Y bueno, o, obviamente de, de, lo, de lo pobre de, de, de la presentación Y que ni, no había ni un banner por, Ni una cuestión, por, por último Alguien ahí, diciendo, ofreciéndote No sé, por una, una ¿Queréis cambiar a móvil y estar una wea así? Por último, ¿cachai? Pero no, <risas> ni siquiera eso Logitech, Logitech no, de, no, porque de hecho, el problema es que Ni siquiera habían equipos de calidad de, de, Ni siquiera de calidad ah. de, Mínimo, ¿cachai? Qué Entonces como... Pero bueno. En fin. En fin. Vamos. Eh, no sé cómo se maneja... La... Yo, yo estoy más que seguro que las competencias de Call of Duty se, mezclan, se manejan a un nivel mucho más grande que esto si tienen... Eh, tienen ¿Cuántos se llama? Pozos de premios de 250 mil dólares. Mm. Que no es poco. Quizás en el largo mm. en, el, en el esquema de, de, de las competencias eh, no es tanto, pero... Considerando que esta Dota con, tiene como pre, pozos de como 10 millones de dólares y sí, para arriba, sí. pero igual. Con mano, yo pagué por esto, para entrar en un torneo así, por lo menos tenéis que pagar como 50 dólares. Así que, hace la mm. idea. Hasta los ya. de Counter-Strike está más bonito Hasta el... Hasta el sí. era un cibercafé, café <ríe> Sí. Oye, era un cibercafé de playa, pero como tan... pobre,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 con una tele y dos <risa> controles Máscatas Y al lado del casillero quiero, de aseo En el gimnasio de un colegio así <risa> En el gimnasio de un colegio Y vos tenés que traer tu propio ventilador ¿Cachai? <risa> tenés que traer tu propia silla así. Sí sí <risa> Ya, ya, ya Ya, sigamos Tienes eh, que molitearle tú dale, dale ya, no seas, que... Seas, <risa> ah, Oye, nos estamos hablando Nos estamos aquí para... Eh, <risa> Papelar siempre, pero, pero igual pasamos Oye, ya, no ya terminó todo eh, Se me perdió la puesta, acá está ya, Y terminemos con la noticia Quizás un poco más rara, pero que se anunció hoy día Y que quizás es, es algo positivo dentro de todo Que Steam Steam tiene soporte para muchos Tipos de periféricos, los equipos de VR Incluso podéis conectar Alfombras de baile, porque tú tienes Todo un sistema donde tú podís Conectar tu control, ya sea... los lo usuarios es que tú y tu control de, por ejemplo... Eh, ¿Cuánto es que se llama? De Xbox o de Play 4 y puedes jugar. Uh -huh. Y hasta hace muy poco, la gente podía conectar sus controles de... Eh, sus Joy-Cons de Nintendo Switch. Usando ciertas trequiñuelas. Pero hoy, Steam oficialmente incluyó soporte oficial para los Joy-Cons. Lo bueno. cual... Es como, wow, al fin voy a poder hacer que mis monos se vayan pa un lado inexplicablemente. Al fin podré sí. vivir esa experiencia. empecé. Uh, voy a poder... Como, no Va, empezar, si a, van a ser... empezar a vender el Just Dance en Steam, estoy seguro. Capaz. Capaz. <risas> no, igual, igual esto es eh, bastante interesante porque si bien, eh, eh, o sea, por si no, para el gente que no sepa, los joy con son uno muy bueno a, a la hora de registrar movimiento. Los giroscopios de la Joypon son muy buenos Y como son dos Pueden usarse técnicamente como controles para VR Sí Lo cual es muy bacán ¿Cachai? Incluso puedes utilizarlo casi como Mira, unos life hacks muy bacanes Es que la gente los usa como botoneras Para poder trabajar, por ejemplo, en Procreate Sí ¿Cachai? O para usarlos como Como estas botoneras que usan los streamers Para usar la, los controles porque se podían conectar a través de Bluetooth a los PC. Claro. Ahora con, con, con compatibilidad directa con Steam, tú básicamente podés como conectar y la conectividad que tienen son individuales y conectados como uno solo. Mm. Literalmente si tenías unos Joy-Con que están guardados, ahora finalmente vas a poder jugar el juego de las Tortugas Ninja con ese primito que te huevea tanto que quieres jugar y quieres jugar. Mm. Solo que le podía pagar el control desde el que no te <risa> No, pero, pero aparte de eso, tal como dice Metaru, eh, puede servir para las mismas aplicaciones que se encuentran en la tienda de Steam. Exacto. Claro. Sí, básicamente en el fondo que tienen soporte nativo para los... O sea, todos los juegos que están en Steam, en teoría, ahora tienen soporte nativo mm. para Joy-Con. Claro. Incluyendo los que están en el RetroArc pero no hablamos de eso. No, no, no. <risa> sabemos, la sabemos la intención, pero... Dejemos ahí. Al fin. Bueno, esas eran mis noticias. Bueno, y tenía un comentario, pero creo que la editorial la dejamos para el final. Bueno, sí. vamos, lo tiramos sí. para el final, entonces. Sí. Para, que el pato, para que el pato pueda hablar, porque he hablado todo el rato, así que... Sí, vámonos. Bueno, ya. bueno ya. yo tengo varias noticias, pero voy a partir por una de las más importantes, que fue que el día viernes se realizó el cierre del tour Undertale Seal del Terran de Jastic en el Teatro uh, Cariola grande. en el cual estuvo presente el Cuarteto Bronte como telonero Sí. y eh, sencillamente fue espectacular la presentación, nada que decir sobre todo me impresionó la cantidad de gente que fue a verlo oh, ¡Uy sí! Yo, sí. Yo, yo fui con alguien más yo dije no lleguemos tan temprano para que no no íbamos de los primeros en entrar y nosotros llegamos y la fila ya estaba larguísima para cuando pudimos entrar cuarteto, Incluso el cuarteto ya había empezado a tocar, lo cual era... Fue como, ups, debimos haber llegado más temprano <risa> Pero fue brillo había mucha gente y, much y fue genuinamente un evento súper familiar Andaba como papás llevando sus <risa> hijos Había mucha interacción con el público O sea, si esto fue lo que se vivió en regiones puedo darme cuenta de que genuinamente fue un show a todo trapo sí sí definitivamente. me causa mucha gracia porque yo veo yo veo a los cabros que suben un montón de TikToks eh, como mostrando los conciertos y todo y me, me causa mucha me llama mucho la atención que la gente que comenta claramente ve el TikTok pero no, no tiene idea de quiénes son y qué han estado haciendo estos últimos meses entonces dicen ay es que esta, todas estas cosas pasan solo en Santiago y es como duda acá literalmente de terminar una gira por Chile Casi. Es como, estuvieron no sé cuántas regiones haciendo conciertos y es como ay, es que esto solo pasa en Santiago. Bueno. Te, lo perdiste, pues, te lo perdiste, te lo perdiste. Sí. sí. No, y estuvo, estuvo bastante bonito eh, justamente como los chiquillos Cuarteto borrete abrieron. Eh, varios temas eran conocidos pero se notaba que el fuerte del público iba exclusivamente para escuchar temas de Undertale y del terror que pasa que ahí en el, en el tema, el tema Undertale es, es muy parecido al fenómeno yoyos en el anime, es como que la gente que ve yoyos solo ve yoyos, es una cosa impresionante, no le gusta nada más, o sea, hay, obviamente la gente que le gusta el anime y ve yoyos y ve otros animes como, bueno, le gustan todas las cosas, pero el, el, el público fuerte de yoyos no le gusta ver ni una otra cosa. De hecho me lo, me lo ha dicho la misma Pame que la, la Iris Pame la Calvo <risa> que tiene un montón de covers de Joyos y dice que claro que es, ese público que ve esos videos no necesariamente ve los otros y yo creo que con Undertale pasa lo mismo es como que la gente que va a ver un concierto de Undertale de repente no cacha, no cacha Zelda no cacha Mario no cacha Sonic que es como es un fandom, el fandom de Order el fandom de Undertale y tiene un, concept, un, un factor súper poderoso que es como todo esto estas comunidades periféricas que existen más allá del juego, ¿cachai? Como con los universos extendidos, los fanfic, ¿cachai? Eh, la, mm. la misma música que mucha gente ni siquiera ha jugado Undertale, pero conoce la música, ¿cachai? Mm. Mm. Y, y ni siquiera sabe Totalmente. que esto es Fox, pero por lo menos, por ejemplo, el tema de Sans, ¿quién lo ha escuchado? Claro. No, Entonces, y, y, y, igual cuático que para nosotros André es un excelente juego, pero para otro es como el juegazo. El título... El, el, el, el, el, el son campeón por mano. ¡Claro! Entonces ya, ya eh. entramos una, una... No voy a decir brecha, pero sí en un cambio de... de títulos que ya, ya marcan más que otros. Ahí justamente Justin nos comenta de que eh, analizando el cuarteto Bronte... Eh, había harta gente gritando temas de Pokémon, Smash Bros, que también como que transcienden generaciones. Pero títulos como Zelda, sí, claro. Chrono Trigger, que para nosotros los que estamos más carreteados ya, eh, nos Me marcaron, son, son parte sí. íntegra de nosotros y cada vez que lo escuchamos, gritamos, es sensacional. Pero claro. Escuchar, sí. escuchar a Cuarteto bronte tocar, yo tengo que sí. decir, es un lujo. Es un lujo. Es un lujo literalmente sobre todo cuando tocaron un tema, ese tema de Chrono Trigger, y entre medio le metieron a Rick Astley ¡Sí! Dije, ¡Oh, sí! Fue, ¡Oh, no no, no, no, la hicieron! Sí. Me la hizo, sí. bambúzle Sí, a mí a me mí gustó harto y también lo escuché cuando se presentaron con Pokirus, el medley de Metroid Siento que ese sí. es espectacular sí. Pero enfocándonos exclusivamente a lo de Justin y lo que mm. los chicos presentaron esa noche fue frígido sí fue muy brígido sí, Porque es brutal. teníamos a Berut ahí manejando El público también El Max ahí siendo Literalmente el Max ¿cachai? Uh -huh. El solo de batería que tuvimos En un punto ¿cachai? El Víctor sí Sí, es que el Feña es una bestia Es que fue uno Feña una fue, tan, fue como, como De repente en un momento nosotros le estamos diciendo Pero por favor, para weón Está ahí a hacer daño Es demasiado sí. Por favor, déjame respirar Sí, está ahí no, y, y obviamente, y, perdón, dale, y, y obviamente dale. el Saxo siendo casi el protagonista so. durante toda la presentación, ¿cachai? De verdad fue una wea de lujo. Claro. Eh, es y, que los lo tienen una, el, el, el, digamos, el, el, el, el, el equipo que está ahora en Jastic, los cuatro miembros que están en este momento, los cuatro brillan mucho. Es como que y brillan casi por igual. Entonces, eso es muy bacán. Como la, la química que tienen, la conexión que tienen. Sí, es que están justo, como en un como, nivel muy alto. Sí. Eh, como que al final, dentro de todas las iteraciones, esta es este como es la más creativa, se podría decir. Porque ya no se centran solamente en tener jazz como ha sido característico, sino que empiezan a integrar eh, varios estilos, varios ritmos. Y como que se sienten mucho más libres en cada uno de, de, de sus temas. Mm. Y, y se ha visto reflejado los lo últimos discos que han sacado. Sí, absolutamente. Sí, bueno, la presentación, en la, como yo como le decía en algún momento al el, el aspecto teático de la presentación que tuvieron con los Juegos de Luces, con cómo arengan al público y cómo el público jugaba con ellos, definitivamente es lo que hizo que toda la presentación la música y más allá de la música fuera de verdad si sí. estuvieron ahí, se lo perdieron si sí. pasa que además el hecho de que hayan hecho un tour antes de este gran final que bueno de, de, es la culminación de todo eso te da cuenta te da <coughs> la herramienta para poder ensayar cosas que van más allá de lo musical ¿cachai? Mm. como la presentación la parada en el escenario, esos momentos, la interacción con el público, todo eso está practicado en otras. en otros conciertos. Que al final esa experiencia no, eh, es algo que no ganáis de otra forma. ¿cachado? Claro. Es, es, es algo que ganáis tocando y tocando y tocando sí. y tocando y con distintos tipos de público, etcétera. Sí. No, y, y, y, y claro. Se, se notan los chicos de que luego de muchos años. Eh, aparte con la vuelta de la pandemia, que se animaron aún más. Y con esta gira. Eh, ya saben cómo dominar el escenario, se mueven bien, hablan con la gente, los mantienen entretenidos y saben al público que están apuntando. Y se, se, se notó no. que público Estaba exaltado, o si sea, yo veía a los cabros saltando y decía, ¡oh, mi rodilla! Me, me voy a quedar en la Estaba en el fondo diciendo, weón, por favor, que no digan el que, salte, el que no salta es Paco, porque yo no, yo no quiero, no quiero. <risa> no, no, no. Please, no. Por, por cierto, no sé. Pero sí, mucha gente de que inclusive los papás fueron por los niños y que los papás se sentaban en la parte de afuera a esperarlos... Eh, sí. se, se nota de que el, fue un muy excelente la, trabajo eh, la gente apañó la gente apañó sumamente uh -huh. bien y se notaba que inclusive gente iba con cosplay gente que, sí. lo, que pues, producía eh, y uh -huh. me alegro bastante de ver al carriola lleno así toda la cancha llena llenísimo eh, sí. pues, yo creo que muy es, muy es muy importante bacán. recalcar es importante recalcar que hay muchas bandas de BGM que son mu mucho más conocidas a nivel internacional que Yastic, que no te llenan un cariola. Eh, es así de fuerte la comparación. Es decir, bandas como... Yo creo, yo creo que incluso bandas como Power Glove eh, de ese nivel, así, de, de ese de ese prestigio, no te llenan un cariola. Y Yastic no. llena un cariola. Sí. Así que eso es un orgullo nacional. Sí, Dale. definitivamente. Realmente. Por eso, Oye, un saludo, un saludo especial a la gente que hizo Mosh, güey, nos ponen sí. la las cagarras. <risa> fondo en el fondo de atrás, Mira, no, y yo los los cabros. Cabros. grabando del palco, pero nosotros estábamos atrás, al fondo, y de allá nosotros veíamos el Mosh y fue como, quiero ir, pero después me va a doler, pero quiero ir. <risa> y decía, oh, ¿dónde está el Metaru? ¿Sabes que no te <risa> vimos? Te buscamos por todo el rato y no, no te encontramos en Metaru. No, yo, yo, yo estaba bajo perfil, nomás. Ahí nosotros, de hecho, sin querer, nosotros nos topamos con Poqueros, que en un ensayo, y estamos ahí con Poqueros y el ya Y estamos ahí atrás, pielita, después en un rato pasó Paulina de Cuarteto de Bronte, y también ahí estábamos echando la talla. Fue como cerrando el suerto. En un momento estábamos con la persona que me acompañó, que fue como... Yo sé que el poquero, yo sé que el dijo que iba a venir, pero no, no, no sé cómo Chucha lo va a encontrar. Y en un momento escuchamos a un guan que gritó con el tema de Pokémon. Ah. No, ahí está el. Ese es el, pato. <risa> el momento, Lisa tiene frenos. <risa> ah, sí, wow. Sí. No, pero muchas felicidades por los chicos por haber tenido una gira sí. exitosa, eh, se notaba harto en las redes sociales y con este cierre que se mandaron y que la gente haya apañado, eh, fue un ambiente y yo creo que fue un concierto único. Me Precisamente vamos Me a ver algo mucho. reflejado, algo así, salvo, salvo, que lo hagan de nuevo, que lo hagan de no. Y yo creo que se va a repetir cuando eh, tengamos la ñoño party presencial nuevamente. Este año. Esto, chavales, mira, sí. si ustedes se perdieron en esto, se viene el ñoño party. Entonces, el ñoño party no se lo pueden perder, hermano. Y si se la pierden, puta, que son huevos. Sí. Ay, no, son huevos, como tan pollo, ¿no? La verdad es el ñoño party. ¿cómo, ¿Cómo no vaya a ir? Po? ¿Qué, qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo un viernes por la noche? Solo en casa, ¿qué triste Definitivamente. Sí. No, definitivamente. Encima, el año pasado, bueno, tuvimos el año party y la fue la primera desde la pandemia, la presencial. Y ojalá este año podamos seguir manteniendo la, la bola de nieve creciente. El, el gimnasio para mejorar las rodillas para poder saltar. Eso, eso es todo lo que te digo. Sí, luego fiestas patrias, sí. cardio. <risa> Ya, <risa> ya Desde asumir. Desde, desde Tienes que empezar a hacer de Pero ya después de Fito padre. No, es que yo tuve que hacerlo. Pero porque se vienen eh, eventos. Se vienen eventos que hay que ir a cubrir. Y son varios días. Así que. Ay, uh, el el y, cuerpo y, ya no da. <risa> ya no da para tanto. Los 10.000 pasos en el teléfono ahí. Al toque. No, sí, no, eso se van a la hora. Cubriendo eventos. Entonces, <risa> como para pa, pa cerrar un poco excelente presentación de Cuarteto de Bronte un lujo haberlos tenido eh, mi momento favorito de no Crow Trigger eh, sólido durante toda la noche de principio a fin de hecho hasta cierto punto incluso se sintió como que fue muy poco porque yo siento que me dieron un tema y ni siquiera lo... yo personalmente un tema de Deltarune, que siento que me lo debieron y no lo tocaron y voy a ir indignado enojado. <risa> Tuve que llegar a la casa a escucharlo porque de verdad no lo tocaron y yo dije me debe. Eh, no, Max si te en la calle te a sacar". <risa> no, y te No, y duró harto el concierto si sí. tuvieron los sí, chiquillos claro. hora y media. <risa> Ahí pre pregunta ya si ¿sí? ¿cuál? ¿Cuál quedaron te viendo? <risa> ¿Cuál? Ahora la el ya, a Drinks, <ríe> sí, Ahí dice: tocaron una hora cincuenta y cinco. Ah, Ruth Buster. Ruth Buster. Oh, Tocáis dos horas y no me tocáis el té. Para <ríe> sí, bueno, nosotros estábamos. En la dice, una... tocaron, tocaron casi dos horas. Wow. Sí. ¿Sí? ¿sí? Sin contar cuánto te hmm, Claro. Okay. Pero hermano, hermano, nosotros en la mejor. Ya, anécdota final, final. Ahora sí, final. Nosotros en la fila esperando para entrar. Y nos dicen, no, está en la fila para los invitados. Para, para los invitados. Sí. Invitado. Y, y yo decía, no, Max. hermano, Max, ¿quién <risa> yo, <¿no? risa> uh, okay. Y las chiquillas que... estuvieron esperando, no, no sé a qué hora llegaron, pero nosotros llegamos. Vimos a la fila y fue como, igual es un poquito larga, pero ya no deberían haber entrado. Y claro, cuando llegamos casi al empezó, eh, o sea, donde estaban re revisando y dicen, eh, ¿Ustedes, nombre? No, si tenemos entrada. Eh, no, esto es con lista la otra fiel, eh, es para el otro lado. Ah, y el juego. Oh. oh, y nosotros ahí, ahí. Hemos pedido Max y nosotros tenemos que trabajar. Y mira, tengo una foto con el Max. Y todos ellos también. Sí, sí. <risa> <risa> no, si ah, no, estuviste no. en mi casa, comiste de mi parrilla. En todo caso, <risa> sí, estuvimos por allá. <risa> Hay que repetir eso, ¿ah? ¿eh? Sí. No te aparte. Sí, nota aparte, ya, sí, no, no, nota editorial hay que repetir en la Ya, avancemos, ya. sí, avancemos Avancemos. Ya, vamos con las noticias entonces Porque esta semanita sí estuvo bastante movido Primero hay que decir de que eh, este miércoles se viene un direct de Splatoon uh, Para la gente uh, que está esperando el juego, yo creo que ahí van a estar varios... ¿Paleto? Sí, Valeto, Saludito, Leto. <risa> y la semana pasada tuvimos eh, el Pokémon Direct donde demostraron ¿verdad? varias cosas, entre ellos de que eh, vuelven torne los torneos presenciales de Pokémon, el World Championship que se va a realizar en Londres. Va a haber una modalidad híbrida en la tienda porque van a haber productos exclusivos eh, en la, eh, vendiendo, pero que aparte puedes comprarlo online si es que tú deseas, va a haber una mm -hmm. tienda exclusiva con sí. algunos muñecos y ahí pueden ver qué es lo que pueden estar eh, en oferta si es que deseas coleccionar mm -hmm. otra de las novedades es que dentro del torneo de Pokémon va a estar Pokémon GO mm -hmm. como que primera sí, sí, vez lo, lo integran verdad. dentro del torneo así que por lo menos indican de que lo, lo han apañado bastante y se ve aparte porque siguen que, eh, Agregando contenido de Pokémon Go, están agregando más, más cosas, están haciendo más actividades. Eh, y por lo menos haciendo un resumen rápido, eh, tenían ya más de 700 Pokémon en, en la aplicación. Así que, genial. Sí, no sé, sí, ya están casi al día, me parece. Sí. Eh, hablaron sobre Pokémon Unite, que van a tener nuevos Pokémon. Eh, y que aparte por la, el aniversario, porque ya lleva un año. Eh, van a realizar como un campeonato de Pikachu. Sí. Porque todos los no Pokémon Pikachu. son Pikachu. Sí, todos los Pokémon son Pikachu. Eh, no, aparte, no eh, eh, mostraron que van a agregar más contenido a, al Master X, que lleva ya tres años, y al Pokémon Café, que también se mantiene vigente. No, no, Tan, sí. Están volviendo a, a realizar algunos torneos legendarios y con una oportunidad de obtener algunos de los Pokémon. Y mostraron finalmente el contenido del Pokémon eh, Escarlata. Eh, y Violeta. Y Violeta. Violeta y Escarlata. Sí. Es que yo estoy acostumbrado a decirlo de la Transformer, pero tengo que decirlo en español. Donde mostraron los Pokémon, entre ellos el Pokémon Pan Perro. Sí. Sí. Y el modo cristal, que es para potenciar a los Pokémon de el, la región. Y el, y, el, y, el, y, el, y el que el Metaru estuvo memeando toda la semana con el Cooper con el el de tierra. Sí, el Cooper de tierra el también. Es Pooper. <risa> ¿Por qué no le podemos ir el Popper? Porque el Popper es otra wea pero el Pooper sí. <risa> Pooper. Y sí. que los Pokémon legendarios vienen a matar la bicicleta. Finalmente. Literal. Sí. Ah, ¿verdad? Sí sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Ya no hay para más bicicleta. Fuera de, de toda broma, eh, finalmente se muestra más del mundo. Y finalmente la gente pudo hacer el comentario que tuvimos una, una, un acercamiento real a cómo se va a ver el juego. Y de nuevo se ve feito. De nuevo, como que quedó corto. Yo, yo, yo, yo, yo, creo, yo creo que se comprometieron con la estética. Yo creo que se comprometieron con la estética desde el Arceus. Pero cuando están estas escenas donde está como escalando y podéis ver en la, a la distancia. Mm. Como que. Sí. Eh, a mí lo que me dio lata fue que en una parte donde estaban con las incursiones de, de cristal, porque ahora las incursiones van a ser con Pokémon y cristales, donde no, se van a estar enfrentando de este modo Raid, es que se ve muy lagueado el enfrentamiento. Mm. Eso como que dije, mmm, ya ya, ya sí. no les daba. El... Yo, yo siento que vamos a tener de, de nuevo, nuevo el mismo caso del Moon, donde si tenéis la, la 3DS vieja, cagaste hermano, tenéis que jugar esta jugada por turnos por turnos. Es que el problema de la Switch es que no hay una Switch vieja y una Switch nada tampoco. Hay no, una Switch. Es que, un es tipo no, de procesador. No, recuerda que el OLED vino a actualizar un poco el hardware. No así enormemente, pero... No no hay un incremento de rendimiento tampoco. No, no es como un 1.1. <risa> Entonces, obviamente, en las comparaciones sí. de nuevo se hicieron presentes, la gente diciendo, pero hermano, ¿cómo es posible? De hecho, quizás uno de los puntos que más se criticó aparte de la calidad visual que se presentó es el diseño de los, de los legendarios particularmente el rojo este es el que viene a representar como lo prehistórico sí. porque ya el sí. gaming va a ser que los monos pueden transformarse y y todo el asunto pero no sé si ustedes vieron el arte promocional que mostraron del juego sobre todo el de la, de la moto roja y es horrendo sí. es horrible es como que le falta la mitad del dibujo y cuando lo mostraron en movimiento sí. tiene como tiene esta como se supone que tienen que ser los dos monos como similares en diseño Entonces como en el que es como digital se entiende que la hueá se convierte en una moto Pero en el rojo tiene esta hueá que es como una rueda que no se mueve y está ahí porque... Uh -huh. verdad, pues, sí, no, lo vimos ¿cachai? Entonces es como... ya entra, entramos de nuevo en la discusión de qué es lo que vende Pokémon Pokémon vende la marca, vende la experiencia qué es lo que está comprando la gente, la gente es crítica o no es crítica. Entonces, mira, como para no entrar muy en detalle, yo me fui a ver cuáles son los juegos más vendidos que hay en la Switch hasta marzo del 2022. Y Sword and Shield es el quinto juego más vendido en la Switch, con 24 millones de unidades. Muy posiblemente sí. este juego llegue a esta misma cifra. Y eso fue... Yo creo que va a ser más... Tres años atrás. Porque uh -huh. el, el, el que viene ya más abajo Porque se lanzó casi este año Es el, el Arceus sí. Que viene como el puesto 19 O 15, una uh -huh. cuestión así Pero el, es el puesto 15 Con 12 millones de unidades Entonces claro. estos dos juegos Que fueron súper criticados Y súper vapuleados porque tienen una calidad visual Bastante fea y una presentación Bastante fea Entre los dos vendieron 36 millones de unidades ¿Cachai? Entonces, es que aquí sí lo yo, creo, yo creo que lo que vende Pokémon es otra cosa Lo que vende Pokémon es, es Bueno, uno de los personajes Que el diseño de personajes está bien Bacán en este juego Y no sé, tengo, tengo un amigo que, que decía Que la verdad es que se ve mejor que el Sword and Shield En varios aspectos, en el, el tema del gameplay En temas de otras cosas Entonces, si, Imagínate, si el Sword and Shield es el quinto Y este se ve mejor Aunque sea por un margen mínimo Este va a ser Top 3 sí, Te lo aseguro la crítica que uno puede hacer es como, hermano, esta misma mm. semana salió Xenoblade 3 mm. que no se ve así y tenéis Warden Shield que va a salir como en un par de meses más, que se ve así ¿A ¿Dónde está la plata, hermano? Sí, no, pero no ten... no, podí... no, no hay. No hay justificativo. Es pasa? que de nuevo, de nuevo, volvemos a lo de Yastic. Es como, ok, sí, bacán Undertale a toda raja. Y pero pero Chrono Trigger que es un juegazo también y nadie que estaba en el público lo cachaba, y acá es lo mismo es como, Pokémon es bacán es bacán, no, pero no, yo, yo, yo, o sea, yo entiendo que la gente yo, yo entiendo que la gente de Pokémon compra Pokémon porque consume Pokémon y respira Pokémon y, sí. y, y si te tiráis un Pokémon que la corra dos frames por segundo te lo van a comprar, porque las de nuevo siempre sí. hemos dicho, las ganancias vienen por las preórdenes, no por las ventas en el tiempo, ¿cachai? Mm. esta gua la van a preordenar 10 millones de personas y se va a convertir en el sexto título más vendido de la Switch así. Sí. Ahí? sí ahí pero eh... pero por ejemplo y ya, ya como para, no, para uh -huh. no repetir, no dar la lata de siempre, es como si uno ve esto y lo encuentra feo y no le encuentra ni un brillo uno ya no es el público objetivo de Pokémon eso, eso mismo entonces, sí. ¿por qué? Que tú puedes decir, esa guasta fea puedo encontrar algo mejor en otro lado Y probablemente tenía algo mejor En otro lado, entonces no tenéis necesidad De comprar eso okay. Sí, mira Siempre en Pokémon hay un bebé que dice Que las dos iteraciones Más recientes son las peores Sí Y pues cuando ya pasan sí. las dos siguientes Hablan, ah, es que las anteriores no, Están mejores, entonces como que Es como en el Zelda, po. Sí. Es con el saldo. Cuando la gente pregunta cuál es, tu, cuál es el mejor saldo, el primero que jugaste. Exacto. Solo es. Sí, sí. Con Final Fantasy pasa lo mismo. Exactamente. Sí. Me, me, me lamento de la gente que jugó el primer Final Fantasy nomás sin tener idea de dónde tenía que ir nomás. <risa> ah, ya, ya. Y más. Vamos. Sigamos. Reportes financieros indican que Activision está generando más dinero en celulares que en pc y en consolas y no los culpo ahí justamente estuve hablando de, sí. justamente hablando de esta modalidad de que muchas compañías ya están entrando fuerte en el mercado de los móviles indicando de que claro quieren abarcar más público pero derechamente es porque generan ingresos absurdos considerando de que eh, muchos de los juegos de activision se encuentra en parte porque está King con ello y sí, el Candy Crush. Candy Crush entonces dice de que para el periodo eh, segundo cuarto del 2022 indicaron de que el, los ingresos de eh, Activision un 51% era de solamente juegos móviles y esto es casi mm. eh, 831 millones de dólares Mientras que en consolas, o sea, en PC le generó 376 millones, y eh, no, en consola y en PC 332 millones. Y 105 mm. millones de ingresos fueron solamente de eventos y esports. Sí, es que bueno, no hubo muchos eventos de eSports de Blizzard en general. No, ya hablamos de Call of Duty, así que nada que hacer con eso. Sí, no, no, sí, pero. Eh... Habla fuertemente de que este bicho muy posiblemente Siga muy enfocado en el mercado de los móviles Que esté generando más títulos como servicio Sí En el corto y mediano plazo Totalmente O sea, igual la gente está súper alienada en contra del mercado móvil Porque, no sé, por alguna razón tiene una rivalidad Y la gente no le gusta el mercado móvil A pesar de que literalmente es por lejos, de manera absurda el que más plata mueve a nivel global, sí, sí. Eh... pero igual también es por un tema de percepción ¿no? como la gente que juega en móvil no se mete a foro, no se mete a Twitch, no se mete a Twitter, no interactúa no con, con otra juego. gente, ¿cachai? no se mete a la ducha pero <risa> <risa> No. y también viene a complementar otra noticia por ejemplo lo que ha sucedido con el Diablo Inmortal de que hay personas de que incluso le han metido 100 mil dólares al juego y ya no puede jugar más y ya no puede jugar porque el matchmaking no le funciona no le da apagado <risa> demasiado por este sí, juego <risa> <risa> pagado <risa> demasiado sí. por no tener más dinero le metí más claro, plata claro <risa> oh. bueno así con con los mercados sí, sí, eh, pero bueno, alguien tiene que hacer la pega. Y en la otra noticia que estoy hablando, un fan dedicó 6 años a remasterizar animaciones de juego point and Click de Blizzard que nunca fue lanzado. El de los orcos. El uh. de los orcos, sí. El Warcraft Adventures, que era el juego de Worlds, no me acuerdo cómo se llama el título pero que este título que eh, está en ese periodo entre el Warcraft 1 y 2 que eh, por lo menos Blizzard era un poquito más creativo pero este juego no vio la luz porque razones, me imagino que no, no lo tenían tan terminado ni tan refinado y mataron el proyecto derechamente quedó en una beta y las animaciones eran horribles, estaban muy mal escaneada muy comprimida entonces un fan mm. le quiso dedicar tiempo a esto y claro, luego de ese año podemos ver como la parte del, del, de lo que ha realizado Avance, en el cual eh, realizó casi, reanimó casi completamente el, la, los cortes, los, las animaciones. La cinemática, las cinemáticas. Gracias. Blizzard no se merece nada de esto, weón. No. Eh, no sé. Complejo. M Blizzard no se, no se merece nada de esto. Ni siquiera World of Warcraft se merece este tipo de cosas. Pero bueno, cuando la gente se vincula a ese nivel con las franquicias, weón... La franquicia, la franquicia es mucho más grande que la empresa. La franquicia es infinitamente más grande que la empresa. Es, es algo inevitable. ¿Puedes decir eso? Yo creo que cuando tú jugás Warcraft ya en servidores pirata, ahí te creo. Pero no cuando estás genuinamente sí. pagando y financiando que el juego... Le haya cada vez más a la vez. Mm. Yo creo que hay gente que ya ha creció más. Tú sabes, ya está anunciada que se viene una nueva BlizzCon y la gente va a ir y va a disfrutar y se va a enojar porque no van a encontrar lo que ellos esperaban. Pero bueno, la gente, ¿por qué va a la BlizzCon? ¿Por lo que van a ver de Blizzard o por la comunidad con la porque cual.? La, porque la cuenta? gente compra Pokémon. Sí, sí. <risa> <risa> Le gustan los ratones de color. ¿no? Claro. No, pero sí. ahí finalmente claro, es el, el ambiente que te mueve el juego, Sí, no tenía un buen ambiente sí. sobre todo con esto que son de, de muchas cosas y que Blizzard ya muchos años te generó franquicias de que eh, quedaron arraigadas entonces, claro surgen sí. este tipo de proyectos que es genial que surjan pero este iniciativa podrían venir de la misma compañía pero bueno eh. Como dije, fanático haciendo de la pega. Tal como este fanático que también transformó el Super Mario 64 en un juego de terror de primera persona. No, ah, pero es que está otra wea. Sí, este, sí, este, este, está... este está a un nivel distinto ya. Sí. Este título llamado... Eh, Another, <risa> sí, el, Another Princess is in our castle. Eh, toma el motor del Super Mario 64 yo creo que toma la versión HD que está en PC que hicieron también sí. fanático y uh -huh. lo mete en un modo primera persona y le cambia el, la temática al juego con un juego de terror en el cual te va persiguiendo como un espíritu de la princesa y la es gracia clásico, sí, es muy, muy, muy, es muy el estilo de ¿cómo se llama este juego? Ah, del Spooky House of Jumpscares que también es un juego indie Sí, algo es así amnesia. Pero es, es amnesia esto, ¿no? Más bueno sí. Sí, también tiene un toque de amnesia. Tiene un toque de amnesia también. Claro, y es que tienes que recorrer la, la, la mansión, recoger el objeto y esconderte para que no te case. Yo, este tipo de iniciativas son geniales porque le da un giro completamente distinto y se agradece que el Mario 64 tenga esta vuelta de tuerca. No, aparte que lo que me, lo que me gusta de cuando hacen este tipo de cosas es que. Mezclé dos cosas que técnicamente no pegan, como Mario y Terror, por ejemplo, a pesar de que el Ludis el, el Mansion como que un poco es eso igual. Pero te puede dar como el pie para crear algo nuevo también. como si este loco agarra esto y le cambia la skin, se le cambia esto, pero mantiene como la estética, perfectamente podría ser un juego nuevo. Sí. Es más, el creador mencionó de que el título se le ocurrió. Porque en la caja de que, donde mencionaban el juego del Mario 64, la intro que tenía para vender el juego era de que el castillo se encontraba abandonado y que tenías que averiguar de qué pasó con la princesa. Entonces como que algo tan simple como eso le dio la, la, la vuelta de tuerca para claro. poder hacer de que no solamente vendía al Mario, sino que también como un juego de terror. Entonces como que wow. Reimaginar el concepto. Es sí. muy inteligente. Me encanta. Muy muy inteligente. Y bueno, volvemos con las noticias que eh, son como un poco agridulces Porque Square Enix, hace no mucho rato, creo que un par de días atrás eh, Anunció el regreso de Tactics Ogre Reborn Para Nintendo Switch, Playstation 5 y PC Para la Correct. gente que no conoce el, el Tactics Org eh, Es un juego que salió para la eh, PCP el cual tomaba el concepto sí. del, del, del, del Logre Tactics de Nintendo. Ay, no sí, eso. y Logre lo, lo, Battle. Sí, el Logre Battle. Y oh. lo mezcla con la mecánica que tenía el Final Fantasy Tactics. Sí. Visualmente. Porque ambos títulos son como bastante similares en, en su modalidad. Y como este título pasó eh, bastante desapercibido en la PCP, obviamente por los fanáticos, es genial. Eh, es que ahora les da como esta vuelta de, de un retorno. Aprovechando de que los títulos RPG volvieron fuertemente para la Nintendo Switch y otro dispositivo. Y sí. por, un, por un lado, genial de que vuelva con una gráfica similar. Yeah. Muy similar a lo que es del Final Tactics. Me recordó bastante al, al título. Pero por otra parte... Y como lo ha hecho Square Enix con este tipo de título El tratamiento que le está haciendo Es hacer como el efecto biselado Sí, bueno. como un escalado eh. Y que se ve bastante chafa sí, no, Se ve como que lo intentaron sacar a la rabia Aún así eh, se agradece en parte de que estén retomando este tipo de títulos. Esperamos ver otros títulos también que... Quedaron en la PlayStation y que eran propuestas bastante interesantes, pero que no lo hemos vuelto a ver. Ya, lo mejor que podrían hacer es darte la opción de que se vea como el original. Claro. Onda, como lo que hicieron con el Chrono Cross, que a pesar de que el porte es pésimo. Mm. Igual está la opción de que de quitarle el como el rasterizado que le hicieron sí. al, a, la, a los pixeles Y bueno, que se vea como, como si fuera una Play 1. En lo mejor ahí que se va hacer. Pasa, ahí es lo que pasa, yo te explico. Mm. Eh, el problema ahí es que Scorenix, si tú no la vendís en una cuestión con juego con gráficos HD, la gente lo va a decir, ah, esta en el retro. Y por ende, no podéis cobrarme lo que deberíais cobrarme por lo que me estáis pidiendo. Claro. Así que... Pero es que es, es, es una. Es una... Es una vendida media, porque tampoco tampoco es como que lo están haciendo de nuevo más en HD, sino que es como que el... simplemente agarraron los píxeles y como que los unieron con una línea. Listo, chao, HD. Literalmente es que, es que te, te, te digo algo, esa hueá se hace con filtro. Y literalmente ah. sé, ¿Qué? yo veo eso y sé exactamente con cuál lo hicieron, porque es literalmente la herramienta que viene con el RPG Maker, que se viene ahora. Que es literalmente pasó a ser píxeles, y que de hecho es gratuita. Entonces, Square Enix lo único que hizo es pues, con los assets originales, los tiró en esa herramienta, listo. ¿Y sabéis por qué te lo HD. digo? Es, literalmente, HD. ¿Y sabéis por qué te lo digo? Porque hay, hay todo un tema con el hecho de que visualmente el juego se tiene que ver más definido para que tenga un valor agregado. Porque mm. si tú agregas, claro. porque la gente no ve valor en la localización. La remasterización de la música, el arreglo o el rebalance del juego, o el mismo hecho de que sea un port. Eso no tiene valor, mm. ¿cachai? Mm. La gente va a ver como el juego original de PSP que tenía sprites, y si lo ve así, te va a decir esta weá no vale 20 dólares, no vale 10 dólares, porque es un juego viejo, es un juego retro, ¿cachai? Me, me, considerando aquello, me daría lata de que vuelva al Final Fantasy Tactics así. Sí, va no. a y te lo juro. Porque los, si los Pixel Remasters son un ejemplo de lo que va a pasar ahora en adelante, si no te lo vende con el HD 2D, va a venir con este tipo de tratamiento y va a ser como. Sí. Ojalá que el taxi bueno, bueno. le den una vuelta con el otro, porque si no... Mani. <ríe> ah, bueno. Vale. En otras noticias, después de un año, Netflix muestra de que menos del 1% de sus suscriptores juegan o conocen eh, este, este universo llamado Netflix Games. ¿Y sabéis por qué? Porque es pésimo. <risa> ¿Has tenido experiencia con él? Traté de jugar el Preguntados el otro día y era era terrible. Era pésimo. ¿Y sabéis qué es lo...? O sea... Mecánicamente no es tan terrible. Ya es, es manejable, pero el tema de los episodios y todo es como un poco enredado. Pero además el juego... No sé si era un problema del juego en sí. Pero, cacha, que... Por ejemplo, si tú tenías las categorías, ya esto puede que sea un problema del juego, insisto, pero me, me causaba mucha gracia que tenías categorías, no sé, por música, arte, historia o qué sé yo, y todas las preguntas eran de película. ¿Onda? tú decías historia y es como, en esta película de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién hizo de Hitler? Ah, pero la pregunta era de arte. En esta otra película de Gustav Klimt, ¿quién hizo de la novia ah, de Ah, ya, Klimt? sí, pero, otra... no, sí, es que ese es, es un tema particular. Porque el preguntado del que tú estás hablando es una experiencia de juego que es como el Bandersnatch, que al final es como que está impresionando eh, pero es como una película. No, estoy hablando de la parte de Netflix Games, que es como un hub donde hay juegos que están siendo publicados por Netflix. Entre ellos eh, está el de Stranger Things que pasó por ahí y que se puede instalar en el celular. Y está el Into the Rich, creo que se llama. Ah, como que estos son juegos aparte Como productora sí. de juegos aparte Como, como más otros más. juegos que vienen ahora integrados en las, en las tele. Claro, como están no, ahí no, Es eh, que, que es parte Ay. de que el Netflix eh, tiene como su propia aplicación Llamada Netflix Games, en el cual actúa Como publisher de estos juegos Sí, y tú lo podés jugar Ay. a través de Netflix ¿cachai? Sí ¿Cómo...? Lo jugáis con el celular, creo, pero... No, sí, también... Podía... Era... Creo que también lo puedes instalar en el... Como, o como eh, en la control... aplicación. En... Pe pe pero, sí, pero... Son, son, son, de, son de celular. ¿Cómo? Son de celular. ¿Sabía que, sabía que me recuerda esto a cuando Discord ofrecía juegos. <risa> como... Sí, hay una asociación entre Discord y jugar. Pero tú no vas a Discord a jugar. Tú vayas a comunicarte. Y tú no vayas a Netflix a jugar. Tú vayas... A ver cosas ¿sí? aparte sí. lamentablemente por las por, la, por las limitaciones del sistema lo único que te va a ofrecer son juegos de celular y Mira, qué necesitas sí. para jugar un juego de celular el celular hmm. Mira, los juegos que están actualmente son Stranger Fix The Game, Stranger Fix 3 The Game, Car Blast Tether Up Shooting Hops, hay como 25 títulos y bueno, los últimos que se agregaron fue el Into The Bridge. Que es como un táctico de robots. Que es bastante bueno. Y que estuvo por un tiempo disponible gratuito en Epic Games. Eh, pero aparte, bueno. para estos desarrolladores le están pidiendo plata para que agreguen contenido adicional. Y que es exclusivo de la plataforma. Es Lo cual mira. de nuevo... Uh -huh. ya, yo, yo, yo, yo te, o sea entre ver un o sea jugar un juego de celular que probablemente incluso el intro the bridge ya probablemente si ya lo jugaste es que de nuevo el público de Netflix no es público que juega necesariamente juegos entonces eh, eh, como... es, ese es el tema y con uh -huh. lo cual dice no sé de que justamente por lo menos para Netflix es como un modelo experimental que todavía tiene eh, tener esta plataforma pero aún así, luego de un año que menos del 1% conozca sobre la plataforma y que no esté jugando los títulos, habla de que uno, lo, están, lo han estado promocionando mal o no lo han estado promocionando derechamente como se debe. Y dos, no hay ninguna forma, salvo que tú te metas así como te interesado a saber de qué se trata. Es que no hay, no hay, claro, pero... yo creo que el problema es la audiencia nomás. Hmm que, es no. que podría, lo que podría, o sea, esto es como hablando muy, muy de. Podría ser, pero si lo, les interesara realmente meterse con el público gaming, ¿por qué no, por ejemplo? Si tenía una serie de Castlevania y una serie de Cuphead y una serie de Sonic, ¿por qué no meter juegos de Castlevania? ¿Por qué no meter juegos de Sonic? ¿Por qué ¿Por no meter.? El ring que tenéis que hacer ahí, weón? Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo, pero... ¿Piensa cuánta plata gastaron en Friends? ¿Piensa cuánta plata gastaron en Friends y cuánta gente realmente vio Friends? El sí, tema por... acá sí. es que Netflix, Netflix tiene mucha plata, y, pero Netflix pierde plata en todo tipo de, de estupideces, porque, de nuevo, la experiencia de Netflix, del usuario promedio de Netflix, es ponerlo de fondo y escuchar lo que está pasando, mm. nada más. No, mm. no está ahí en Netflix para prestarle atención, a menos que estés efectivamente viendo una película. Y aún así, ¿cachai? De nuevo, la gente ve Netflix porque es la alternativa a poner la tele, mm. Claro. Sí, actualmente si tú querías sí. jugar, si jugar tenías una consola, tenías un celular tenías un PC en el cual podías tener una mucho mejor experiencia con una mejor interfaz y probablemente con muchos mejores recursos no, y, no ya, hay sí. no, y esto aparte igual viene la mano de la situación que está viviendo Netflix, que está perdiendo suscriptores está perdiendo contenido, está tratando de retomar el rumbo con el contenido propio pero no lo ha resultado tan bien entonces como que al final mm. Eh, no sé cómo vaya a terminar resultando Posiblemente este proyecto En un par de meses más Anuncian de que se va a cancelar o entrar en IATUS. Y como que, meh, ahí llegó Claro Sí, porque de nuevo O sea, ¿qué tiene Netflix? Eh, no sé, Flappy Bird ¿Y qué tenía en Game Pass? <risa> Forza Horizon No, no, podéis competir con eso ¿Cachai? Mm. no De nuevo yo creo que la gente la gente cuando planteó esta idea dijo Nosotros como Netflix tenemos 220 millones de usuarios Y cualquier juego que tú usas aquí en nuestra plataforma Va a llegar a 200 millones de, us 200 millones de usuarios <risa> ¡Wow! ¡Bacán! ¿Pero cuántos de esos 220 millones de usuarios realmente están usando Netflix? Para algo que no claro. sea ver cosas ¿cachai? Incluso el hecho de ver... Por ejemplo, es como que pusiera ahí podcast en Netflix ¿Cachai? La gente no va a Netflix a escuchar podcast. De hecho, la gente, la gente cuando se mete a Netflix es porque incluso, ya a esta altura, es porque ya no está en otros lados. Claro. Claro. Incluso han probado frenar el tema del ¿cómo es que se llama cuando te he visto las webs de una? Todos los de una ¿Maratónica? Te pegáis una no, maratón y no, no. te vi, por ejemplo, si, Netflix tenía esta cuestión que antes lanzaba todos los episodios de una y tú te los veíais todos de una y te los veíais en un día y después ya no te metíais más en Netflix. Y obviamente en Netflix ahí pierdas plata. ¿Cachai? Porque sí, ahí por eso. Eh, eh, sí. gente funcionando, ¿cachai? A pesar mm. de que la cuestión la suscripción, pues, ¿cachai? Sí. Pero. Y, y lo, lo que ha pasado con, por ejemplo, lo... las series. Y sobre todo con las animaciones japonesas es que lo está tirando episódico por capítulo semanal. Claro. Y la gente está enojadísima con eso, porque en realidad ¿por qué? ¿para qué? Eso es una, para frenar la piratería, y dos, también para frenar el hecho de que la gente... Porque, de nuevo, lo que vende Netflix es que tú ve una cuestión, y después te pongas a ver al tiro la siguiente, y al tiro la siguiente, y nunca aquí la aplicación. Mm. Y que la cuestión corra. Claro. Con eso justificáis los costos. Por eso justificáis, porque de nuevo es como contratar una suscripción de gimnasio, ¿cachai? El gimnasio va a ganar plata si tú no vais. Claro. Si tú vas todos los días al gimnasio, el gimnasio pierde plata. Mm. Como un buffet. Literalmente, porque igual bueno, al final, ¿qué, ¿qué es lo que gasta Netflix aparte de las licencias? Tráfico. Claro. Sí. Y, y que ha tenido que invertir en infraestructura y que está rogando el ISP para colocar los DC, los CDN locales, etcétera. Entonces, como que igual hay varias discusiones de por medio mm. para el tráfico de contenido. Y todo solo imagínate cuánta plata gastará Netflix en, en temas de licencia. Y a eso súmale todas las producciones que tienen. Y te repito, Netflix gasta una cantidad estúpida de plata en contenido original. Y eso, el contenido original son todos estos realities de mierda. Que no los dan en ningún <risa> lado. ¿Cachai? Sí, bueno. Eso pasa cuando sigamos. ya la barrera no es tecnológica, sino que el contenido. Eso esto claro. es solamente mal marketing. Es única y exclusiva en este mal marketing, mal manejo. Ya sigamos. Publicidad de Pokémon GO aparece hoy en Famosa Marquesina 3D. Esto se debió a que justamente hoy día se estaba celebrando el Día del Gato. Y salió en esta campaña mostrando diversos Pokémon gato, entre ellos los miau con sus variedades de galas de Alola. de También varios, varios otros. Y se ha vuelto bastante popular este tipo de marquesinas. Donde hacen animaciones un poco más 3D, se podría decir. Pero que intentan sobresalir ah. de la pantalla son vuelto muy populares y justamente hoy día se dio que Pokémon GO inició una campaña para promocionar el producto y que va a ser parte de una seguidilla de, eh, de anuncios que va a estar realizando en este tipo de marquesinas durante estos meses sobre todo porque se viene el Pokémon GO en Japón buenísimo Así que bastante interesante, se ve bastante bonito Ahí lo puse el, el trailer Y ojalá este tipo de, de iniciativas Se vean más seguido, ojalá estuvieran presente acá Para poder decir oh, sí, está ahí Pero, pero bueno eh, Tenés que ir a parte de ese punto específico Para que funcione sí, sí es un ángulo en particular que te dice ya es, Así sobresale Si no, no funciona claro. El que lo está mirando a la vereda de enfrente Oye, esta cuestión no funciona Sí <risa> <risa> Y bueno, aquí me pasaron un dato editorial, que creo que lo habíamos mencionado, sí, sí. en el cual eh, un jugador, o sea, un, una persona, un fan, realizó un remake y está trabajando en ello del Super Mario RPG, que se ve sensacional, está en Unity, y que ha mostrado varios avances al respecto. Sí ahora la es que se muy a, bien. Sí, ahora salió un tweet no hace un par de días atrás en el cual muestra la interfaz de selección y se ve se sencillamente se hermoso y digo por por qué Nintendo no hace este tipo de tratamiento por lo que acabamos de decir ¿por qué cuesta plata sí. Square Enix no te hace eso sí. ¿no, te no, importa, no sí lamentablemente este título de, se se está cruzado con Square Enix entonces difícilmente no te este hacen ese trabajo por ese, o sea, piensa que por ejemplo cuando hicieron el del el del, el del Zelda que sacaron ahora, el último mm. eso fue un lujo claro, claro no tenían ninguna necesidad de hacer eso y el juego no iba a vender más mm. por tener ese tratamiento, eso lo hicieron porque literalmente les sobra la plata claro así es y bueno, eh, Nintendo no está para hacer remembers. <risa> compra, compra y no, no dejes de comprar. Claro. Y en otra nota editorial, y esto se me olvidó mencionar la, la, la semana pasada, es que eh, por parte de Expo Game, que se va a realizar en Santiago el 21, 22, 23 de octubre, confirmó al primer invitado, y el cual va a ser la voz de Bowser. Eh, va a estar Kenny James va a estar presente en esta edición que se va a realizar en la estación Mapocho y obviamente la entrada ya estará a la venta y va, van a indicar dentro de estos días la posibilidad de eh, saludarlo a través del meet Grid que es un pase eh, especial que tienen etcétera e igual es eh, eh, eh, un golazo considerando eh, de que es la primera vez que viene a Chile, si mal no me equivoco y... y se parece que es como el primer invitado de videojuegos que viene nuevamente luego de la pandemia. Oye. Sí. Breaking news. Breaking news, ¿qué pasó? Hace 30 minutos, la, el título oficial de Sonic anunció que tenemos fecha para la película. Para la no. tercera película. ¡No! Nah. Oh. Sonic 3 eh, se va a ser lanzada. El 20 de Diciembre del 2024. Uh, falta oh, caleta, o sea, sí. Sí, en dos años más. <risa> Buena. Pero bueno. Vale. que. Oh, ya, pero, pero igual, ya por más? lo menos eh, sabemos que el próximo Ay. año no, no se va a venir. Y, ver, y bueno ahora sí. Nintendo tiene una placa también ¿pum? ahora pueden sí. sacar la película, le claro. la película ¿sí? <risa> les dio les dio la ventana no, ahí tenéis ahí tenés. A ver qué así como viste los gringos la pelota la pelota está en tu en tu carta hmm. <risa> así que bueno Ahí vamos a entrar un poquito más de detalle en la medida que salga más, más información al respecto, pero ya tienen el titular de que va a salir en diciembre del 2024. Super. Oye, ¿estáis listos, Pato? Yo sí. Porque justo ahí faltó mencionar eh, lo que habíamos dicho ahí, que faltó editorializar una última un último comentario. Ah, que, sí. Bueno, lo que pasa es que la semana pasada íbamos como a mencionar y justo por problemas técnicos tuve que salirme del stream. Pero era más que nada para comentar que este sábado se iba, se iba, y digo en pasado, porque se iba a realizar no. la tercera F. edición, F literalmente, la tercera edición de la, del evento que se conoce como Tortugón. Que es un evento de ilustradores similar a lo que se ve como en la cubeta lunar, en Safari, pero realizado íntegramente dentro de Minecraft. Completamente mm. gratuito y de libre acceso, donde iban a haber ilustradores y iban a haber comunidades. De hecho, me sorprende que no hubiera estado Pagua. ¿eh? Podría haber estado Pagua. Yo, yo digo que Pagua debería estar mm. en esto. Y. Oh, eh, no. Hay, hay que sí, o no. con ellos, ¿no? Sí, hay que con sí, ellos. No. no, oye. Y eh, bueno, lamentablemente, nosotros estuvimos viendo porque este fin de semana llovió en Santiago y nosotros viendo, no, se cancelan todos los eventos por lluvia. <risa> hasta que lamentablemente, y bueno, igual los chiquillos que están organizando eh, todo este evento estuvieron trabajando, y doy fe de que estuvieron cuatro días, día y noche, trabajando para arreglar los problemas técnicos que tuvieron con temas de servidores, hasta que finalmente ya cuando. Tuvieron como una hora de iniciar el evento, tomaron la decisión, de, se acercaron con la gente y dijeron, mira, creemos que lo más sano es postergar el evento porque no se le puede entregar una experiencia concreta a la gente y no, no, no va a ser agradable para nadie que tú estés entrando, estés lagueado, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. Entonces, por ahora, ese evento va a estar eh, postergado hasta el nuevo aviso y ahí nosotros igual... Como yo estoy medio metido en la cuestión de ahí, yo voy a estar ayudando también ahí un poco la difusión de cuándo hay una fecha disponible ahí para, para para ver cuándo se puede cuándo se va a realizar de nuevo. Eso por un lado. Y el otro comentario, Festigame es la próxima semana. Sí, Uf. así es. te este viene. Sí, este viene. fin de semana fueron las, las clasificatorias de como de cosplay. k -pop, de, de cosplay. Y. y se viene festigame en la próxima semana. O sea, ¿Usted va a ir a festejar? Habrán cositas. Se vienen cositas. No, se vienen podemos, cositas. No, no, no podemos anunciar nada al respecto hasta, hasta que no, nos den no, el de no ok final. <risa> en, en teoría, deberíamos. Pero no, no, no, no podemos. Todavía no decir. se puede confirmar. No, no Ni se legal. puede. No, pues, la la verdad, no podemos, opinar, no podemos opinar, porque igual yo estoy, estoy esperando poder conseguir una entrada para ir a mi invitado gamer favorito, FP Modelo. Entonces, eh, bueno, ahí es la próxima semana. Es esta Pero semana, Festival. Que... Que... La sí. próxima semana. No, esta. esta, esta semana. Semana. Ah, este es fin de semana. Ah, ¿verdad? porque. Ya, semántica. Ya, <ríe> sí, es este fin de semana, este viernes, sábado y domingo. Eso. Ah, ya, Así que. ¿Más información en o si no en Pago.0 donde está la venta de entrada? Porque ya no, ya no hay preventa. Ya está en la entrada general. Uy, oh, ¿en serio se agotaron las preventas? Sí, se, van, se agotaron todas las preventas. Está la entrada general, no solamente. Ah, porque están como. En la, la última preventa dura hasta como el mismo domingo que termina el evento. Así que iba a ser. <risa> <risa> <Era> como. ¡Wow! <risa> ya, eso, po, chiquillos. Creo que estamos sí. listos por la semana. Sí, Madana, está, ya estamos para, listos no, ya. ya. Oye, el sí. Sí. Oye, agradecemos a toda la gente que se dio una vueltita Sobre todo a Justic, que nos estuvo apañando mientras estábamos sí. hablando sobre ellos Muchas gracias a todos los que nos vieron en esta edición de La Cuatrifuerza Recuerden que el programa se realiza los días lunes a contar de las 7 de la tarde en nuestro canal de Twitch Y lo pueden ver luego eh, al día siguiente en nuestro canal de YouTube de Power.cl. Recuerden también de que estamos en varias redes sociales Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram En Youtube y en Twitch como Paua.cl o Paua.cl Dependiendo de la red social Y obviamente lo invitamos a visitar nuestro sitio www.paua.cl Donde podrán encontrar diversos artículos, reseñas eh, Sobre videojuegos, cine, televisión y mucho más Y sus redes sociales chicos Oh, se pegó el Tenegan, ya Metaru. Ya, arroba Metaru PX en todos lados. Y si el Tenegan no vuelve, arroba Tenegan en todos lados. Ella se pegó justito. Arroba, <risa> justito donde estamos cerrando. Arroba, arroba. arroba Tenegan, no ahí sé sí. si que se, se escucha se, porque se, sí. me, ahora se ahora me pegó sí. justo. Ahora Tenecan es un PNG Sí, finalmente. Ahí, ahí, ahí se me despegó. Ahí, pegó. ahí sí. Bueno, y con esto nos despedimos, chicos. No te arroba te... negar en todos lados. Sí. Libéralo, Libéralo. <ríe> no sé si tienen algún anuncio que realizar. Aprovechando. No, ahí dejé, dejé uno, unas posibles raids por si las querían tomar. Ah, dale, ya. Ahí vamos a verlo por internet entonces. Y nos estamos despidiendo, nos estamos viendo la próxima semana. Es feriado la próxima semana, el lunes, por si acaso. Oh. Así que. Habrá ah, que aprovechar. Habrá que aprovechar, así que vamos a estar discutiendo de la pauta más temprano. Eso, chicos, nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense. Chau, chau. Ahí está en la casa del pato. <risa> voy, a, voy a estar hecho bolsa. Eh, voy a estar hecho bolsa después de festeo, así que voy a estar... Eh... eh.